Yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Tan simple como eso, la salud va y viene a este cuerpo en alcohol. Bien se mantiene veneno pa' mis neuronas Según papá están los genes en pedo Me siento un niño que no se me pare Así que hoy con eso ni te tientes Perdóname por lo que soy Ni lo intentes, no es todo a tu gusto No sé de qué me asusto Si solo tengo buen gusto pa' crear tu disgusto Y cada mujer que viene me aleja de la bebida Retomando tranquilo cuando mi cama se enfría es que me gustan tanto las mujeres maduras Pero el 50% de eso se torna en amargura La fidelidad de canto en el ojete A este ritmo pinta que estaré solo hasta vejete Cayéndome del pedo me digo qué pasó En qué momento dejé de ser Gonzalo y empecé a ser yo Y empecé a ser yo ¡Qué bien que yo al abandono, semanas enteras después otras semanas la vida más rápida después hombre respetable, intelecto sin banderas, después parezco esas putas que llaman rameras el respeto me lo gano y cuesta un huevo, siendo contraproducente, si muestro el culo de nuevo y caigo 10 escalones, que llevo 20 pasos, subir el karma de ser artista, poeta y fakir empatía, mi enemigo más fuerte, vivo la vida Dejando siempre la mía su suerte Aunque la suerte para los mediocres Así que suerte pa' mí, espero que me toque Fui más áspero que papel de lija Así que la próxima elija bien lo que escucha, mija Confuso como tu primera vez Con el güey jamás no me exija Así que el que sea impaciente Por favor que se chupe una See so you. Es como cuando en casa te ven como un extraño Es como acostarte con tu ex después de un año Es como una amenaza de muerte Escrita en cursiva, sabes que no es algo bueno pero... Divertida a veces más tirado Que las torres gemelas Otras más presente que paso En baños de escuela De ratos más perdido Que el amor a mi abuela Y otra vez es más opaco Que la luz de tu vela Amo ese humor Más negro que mis pulmones Amo cuando te respeto Y me das todas tus lecciones Amo cuando te amo Y amo que a mi amor reacciones Amo cuando estábamos completos Aunque hoy ni me menciones Ya me voy a acostar Solo, qué porquería, vivo cómodo, engañado en mi pseudo poesía y algún día retomaré mi carrera de filosofía. Pero este año es tarde, mañana será otro día. Sí, será otro día. Sí, Y empecé a hacer